¿Qué tal muchachos? Por fin ha sido confirmado, el alto evolucionador será un Big Bad. ¿Valdrá la pena comprarlo? En el video de hoy te lo diré. Y hablando sobre el anuncio muchachos, primero vamos a compartir el anuncio oficial, entre comillas se podría decir, porque este anuncio se está haciendo a través de la cuenta de Twitter de un desarrollador de Second Dinner. Aún todavía no han avisado se podría decir así de manera oficial en el Discord de Marvel Snap todavía sobre esto de la, de la noticia del Big Bad, pero aquí estoy Stephen Jarrett ya nos está diciendo lo siguiente consideramos hacer la de Living Tribunal un Big Bad pero decidimos que el High Evolutionary encajaba mejor, con esto nos está confirmando de manera oficial se podría decir que el Alto Evolucionador sí va a ser un Big Bad y aquí las razones por las cuales estoy viendo que al Alto Evolucionador lo están haciendo un Big Bad muchachos, es también por temas comerciales, ¿no? en este caso el lanzamiento de la película de Guardianes de la Galaxia ¿no? la parte número 3 que es la última y luego también tenemos el Lanzamiento del pase de temporada con Nebula Que tiene relación con este universo de Guardianes De la Galaxia y pues acá el Alto Evolucionador también ha actuado en esa Película, ha aparecido en la película número 3 Eso hace que las expectativas por De la gente sean mayor, al menos los que juegan Este juego de acá y hace De que tengan más ganas también de comprarlo Aunque yo esperaba la verdad que el Alto Evolucionador Sea un Big Bad, yo ya les había comentado en un Video anterior todas las razones por las cuales Creía que iba a ser un Big Bad, de todas Maneras hay una cierta incoherencia porque También vemos que el Alto Evolucionador comparado con el tribunal viviente pues el tribunal viviente es infinitamente más fuerte que el alto evolucionador no en todo caso los dos debieron ser big bats y he visto que en cierta medida la gente que se queja sobre eso que son ávidos lectores de cómics y conocen la historia de los personajes encuentran que hay una incoherencia en las decisiones que están teniendo ahorita second dinner con respecto a quién es big bad y quién simplemente va a ser una simple carta que se va a ir devaluando con el tiempo pero bueno muchachos repasemos un poquito qué es lo que hace el alto evolucionador para aquellos que todavía no lo conocen el Alto Evolucionador va a estar llegando me parece el 23 de mayo todavía, o sea que acá todavía faltan como 3 semanas para poder verlo en el juego y sucede que el Alto Evolucionador acá es una carta que despierta habilidades secretas de aquellas cartas que no tienen habilidades como en el caso del Increíble Hulk por ejemplo que no tiene ninguna habilidad. Pues acá el Alto Evolucionador va a hacer que todas estas cartitas de acá que generalmente trabajaban con Patriot ahora también puedan tener un mazo aparte con el Alto Evolucionador haciendo otro tipo de sinergias las cuales podrían hacer un arquetipo bastante bonito dentro del metajuego. Acá como bien dice la habilidad del Alto Evolucionador te dice que al inicio del juego desbloquea habilidades secretas de todas las cartas que no tienen habilidades. Y esto de acá es una habilidad del Alto Evolucionador que es prácticamente incontereable o sea esta habilidad de aquí no tiene no hay cosmo no hay encantres no hay nada que lo pueda frenar porque simplemente dice al inicio del juego es tal cual como Thanos también al inicio del juego te pone las gemas del infinito en el mazo y eso no tienes cómo detenerlo o sea es una cosa de que ya prácticamente la carta te viene con la habilidad activada y simplemente después si quieres puedes jugar esta carta que encima tiene un alto poder o sea esta carta es un 4-7 más la habilidad encima que tiene que ya de por sí ya y es una habilidad activada o garantizada y pues de hecho que está muy bueno es un turno 4 bastante potente poder jugarlo también si lo vemos por el lado de los stats y aquí como pueden ver todas estas cartitas de acá muchachos son las que tienen que ver con las sinergias del alto evolucionador todas estas cartas no tienen habilidades y van a despertar una habilidad secreta lo que está fomentando el alto evolucionador aquí es la mecánica tóxica de reducción de poder como lo tiene también asmat pero digamos que la parte buena de esto es que solamente aquí a quien van a reducir el poder van a ser a las cartas enemigas no a tus propias cartas como en el caso de Azmat. que si sí lo hace cuando tú lanzas Azmat, Azmat reduce el en poder menos uno todas las cartas del campo están tú las tuyas y las enemigas en cambio acá están solamente dirigidas a las cartas enemigas la reducción de poder y acá no solamente hay mecánicas de reducción de poder sino también hay mecánicas que también dan más uno de poder a tus cartas amistosas o que también te dan menos uno de coste de energía a cartas que tengas en tu mano y también hay otras también que trabajan con la parte de que si no has gastado energía, digamos, también va a obtener más dos de poder como en el caso de Hulk, ¿no? Que esto es como una forma de Sanspo también, una mecánica similar, y también hay otra mecánica que tiene abominación, ¿no? Que dice que por cada carta, ¿no? que ha sido infringido con temas este con poder negativo, también va a tener menos 1 de coste por cada por cada justamente punto negativo de carta, lo cual hace que abominación pueda salir por coste cero prácticamente. En turno final o en el mismo turno 5 Si es que toda la mecánica De reducción de poder es todo trabajando Bastante bien, inclusive en este Mismo mazo le vas a poder poner unas mate Encima para que tenga, no, para que puedas Tratar de lograr el efecto de abominación más rápido Y poder hacer, digamos Estos combos, unos combos bastante bonitos También que les voy a explicar en un momento hasta aquí todo iba de maravilla con el Alto Evolucionador, aparentemente va a ser un Big Bad, va a formar un nuevo arquetipo, ¿no? Van a ser cartas con unas mecánicas bastante interesantes, pero en los cambios OTA que han hecho este último jueves han bosteado una carta que está haciendo que el Alto Evolucionador de repente baje mucho su rendimiento dentro del metajuego. Como ustedes saben, la reducción de poder es el menú principal que tiene o lo que nos ofrece, digamos, el Alto Evolucionador y va a haber una cartita acá que va a frenar todo eso. Prácticamente Y acá esta cartita a la que le estoy hablando Es de Luke Cage Luke Cage lo acaban de bostear Lo han subido a uno de poder Parece una nada la verdad pero ahora va a estar más presente en diferentes mazos el Luke Cage eh, en Cerebro 2 que ahora lo han fortalecido bastante y eso ha sido pues más que todo el, el, la mayor motivación de ese Dinner para hacer esto, para que encaje en mazo de Cerebro 2 pero además al, al ponerle un poquito más de poder, hace de todas maneras que de repente, si es que se ve que hay mucho uso del Alto Evolucionador es posible que nosotros veamos más presentes al Luke Cage, ahora dentro de estos mazitos que yo les estoy enseñando acá, el mazo que más se puede ajustar para que el alto evolucionador pueda funcionar en un metajuego donde puede haber mucho Luke Cage presente, puede ser este masito de acá, a ver acá les voy a enseñar este masito está bastante interesante ahorita les, ahorita les enseño porque a veces creo que esto no quiere abrir bien, pero la verdad es una cosa bastante interesante, muchachos por alguna razón el masito no se quiere abrir en Marvel snapson últimamente con esa página no me está yendo muy bien se está congelando demasiado la página no sé si a ustedes les esté sucediendo esto pero aquí lo que he hecho es copiar este masito dentro del mismo juego solamente que como ven el alto evolucionador acá todavía no lo tengo pero esto va a ser muy importante de, de explicarlo porque es el mazo que más me ha gustado y es el que creo que puede llegar a adaptarse bastante en un metajuego de aquí a unas semanas donde vamos a ver bastante presente a Luke Cage. En este mazo que ustedes ven acá no están viendo todas las cartas eh, que no tengan habilidades verdad acá están solamente viendo creo que cuatro cartas Wasp, Cíclope, La Cosa y Abominación más que suficiente para poder digamos armar un mazo con el alto evolucionador las demás cartas acá tienen diferentes propósitos, en este caso Asmat y Luke Cage también tienen este propósito de tratar de fomentar el hecho de la mecánica de la reducción de poder para que la abominación pueda quedar en coste cero, que generalmente lo puedes lograr para turno 5 seguramente pero qué es lo que pasa aquí tú acá vas a tener un encantres para tratar de silenciar a Luke Cage el oponente, pero qué es lo que va a suceder como el, el oponente va a aprender de que si lanza el Luke Cage en turno 4, turno 5 de repente o un poco antes tú le lanzas Encantres, silencias a su Luke Cage y ya tienes la partida pues bastante inclinada para que la puedas ganar entonces el oponente aprendiendo esto en turno final es donde te va a lanzar a Luke Cage, donde va a ser mucho más difícil que tú le puedas silenciar con un Encantres entonces acá qué es lo que vas a hacer acá tienes otra forma eh, estratégica se podría decir para poder igual tratar de tener un muy buen turno final, a pesar de que pueda lanzar el oponente Luke Cage y pueda quitarle la reducción de poder a todas las cartas que tú le habías tirado en un inicio y qué es lo que va a suceder aquí tú vas a tener el combo de munger con abominación y She-Hulk. en este caso tú puedes duplicar no haciendo todas las mecánicas de reducción de poder puedes tener digamos a dos abominaciones con coste 0 y dos shihulks en coste 1. esto que quiere decir que te sobra cuatro energía de repente para que puedas lanzar cualquier otra cosa puedes lanzar la cosa puedes lanzar un encantres también o puedes lanzar tal vez un cíclope no o acompañado de repente de otras cartitas acompañado con eh, de repente un diablito que te está generando Dahut, lo cual está muy interesante para que pongas demasiado poder en diferentes ubicaciones haciendo de que a pesar de que el location de oponente quite las reducciones o desaparezca todo lo que existen reducciones de poder hacia las cartas enemigas lo puedas compensar con gran poder digamos tirando pues ahí a, abomin a dos abominaciones dos she y alguna otra carta más que pueda tener bastante poder en ese turno final además que este masivo también molesta bastante debido a que tienes a Debris para poder tapar algunas ubicaciones o bloquearle de repente alguna ubicación al oponente, entonces lo bueno de esto que les estoy explicando es que le dan salidas estratégicas distintas, no, no todo tiene que ver solamente acá con reducir poder a lo loco ¿no? o reducir poder a lo bestia nada más, sino que si en caso te lanzan a Luke Cage, el, el oponente y tú no lo puedes conteriar, acá también tienes otra salida para poner también una gran cantidad de poder, acá estamos hablando de que puedes llegar a poner cuánto 36 de poder distribuido a como tú quieras en las diferentes ubicaciones entonces, muchachos, luego de toda esta explicación y análisis que les acabo de dar sobre cómo poder lidiar contra el counter más seguro que va a tener en este caso el Alto Evolucionador, que va a ser Luke Cage, creo yo que ahora que el Alto Evolucionador ya está nombrado oficialmente Big Bad, hace que sea muy interesante, muy atractivo comprarlo con tokens. Antes que se dé este anuncio, cuando recién salió el bosteo de Luke Cage, la verdad estaba un poco en duda si comprar o no al Alto Evolucionador, pero luego buscando mazos y craft para. Ver la forma en cómo se podía salir de este problema, digamos, con el Luke Cage. Encuentro esto y veo que la verdad, el alto evolucionador, aún así, va a tener opciones para que pueda haber un metajuego sin que sea, digamos, totalmente opacado por la presencia de Luke Cage. Pero bien, muchachos, espero que esta información les haya resultado útil. Ya saben que si tienen cualquier duda o consulta, la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Y si no, también en las transmisiones en vivo que estoy haciendo de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada. Cualquier duda o consulta que tengas, la puedes hacer ahí. Y sin problemas estaremos para resolverla así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti